Le decía, subió la nafta. Lo primero que quiero saber si eso repercute eh, después en el uso del transporte público, pero además estamos volviendo, ya diría, a la normalidad prepandémica. Así es, sí. La verdad que nosotros venimos permanentemente aumentando la, la, la cantidad de pasajeros desde que Mendoza empezó a liberar, digamos, al haber tenido el transporte funcionando siempre empezamos a generar nuevamente confianza en el sistema. Eh, obviamente también la situación sanitaria lo amerita digamos y nos acompaña en este en este camino de recuperar los pasajeros y sin duda que la crisis económica que estamos viviendo uh -huh. con también una inflación de estas características eh, eh, también lleva a que sí. más personas utilicen el, el sistema de transporte eh, y teniendo en cuenta, como bien lo decía Tano, el, el, el aumento de los combustibles pero también el aumento de, de, de todo el resto contra una tarifa del sistema que si bien se aumentó este año se mantiene muy por debajo, digamos, de la actualización de los costos generales de vida que viene teniendo hoy cualquier argentino. ¿no? Sigue siendo una de las más bajas del país, ¿no? Sigue siendo una de las más bajas del país, sin duda, digamos. Digo esto y no dejo de lado que nos sigue, le sigue costando a la no, gente, obviamente. es terrible. Eso está clarísimo, con el nivel de inflación que hay, este, dos pesos que te aumenten, obviamente se, se siente el impacto en el bolsillo. Seguro, y más la gente que lo usa mucho al transporte. De todas maneras... Mientras más lo usan, menos pagan. Digamos hoy el, el 90% de las personas que utilizan el sistema de transporte tienen algún beneficio. Uh -huh. eh, son muy pocos los, los que pagan 35 pesos, son los usuarios ocasionales, porque todos los demás tienen o lo tienen o tienen la posibilidad de tenerlo. Uh -huh. Continúa todavía el beneficio para quienes usan más de una línea para que puedan interconectarse. Tres trasbordos, sea, <coughs> dos trasbordos, son uh -huh. tres viajes por el mismo precio. Eso es el único lugar del país en el que uh -huh. existe con gratuidad, digamos, esa, esas conexiones. Eh, y tenemos el abono de uso frecuente que nosotros implementamos con SUBE, que es mientras más utilizas el, el servicio en un mes, menos pagas, con descuentos de hasta un 50%. Uh -huh. Natalio, y el, la, los lugares de expendio de la SUBE, este, ¿cómo están hoy por hoy? Porque hemos recibido algunos mensajes que piden más, obviamente, quizás también ante la mayor demanda se quedan cortos con la posibilidad de adquirirlo y en algunos lugares hasta les cobran, que sabemos que no debería pasar, pero pasa por darles la tarjeta SUBE. Sí, la tarjeta SUBE tiene un costo, uh -huh. el problema es que no hay... No hay en todo el país tarjeta SUBE. No, pero algunos le cobran por cargarla, eso también está bien. Ah, no, por cargarla está pésimo también, pero el, ellos han relajado el control, digamos, de Nación. Uh -huh. Nación eh, SUBE depende de Nación Servicio, claro. que es del Banco Nación, en combinación con el Ministerio de Transporte de la Nación. Uh -huh. Nosotros lo único que podemos hacer es seguir reclamando ahí a las autoridades que corresponden, digamos, eh, por distintas situaciones. Primero por la faltante de tarjetas que está en todo el país. En Mendoza, como yo digo, eh, no se ha sentido tan fuerte todavía, si bien lo notamos, porque nosotros hemos entregado 450.000 tarjetas gratuitas, porque hemos implementado sube hace poco tiempo. Pero, el, a su vez, hay problemas con la red de cargas, en el que, como es baja la comisión y están atrasadas las tarifas, lo, la mayoría de las personas o de los kioscos o los lugares en donde se vende, cobran un plus por, para prestar el servicio, digamos. Pero que no de debería carga. ser. No debería ser. Hay un lugar para denunciarlo, nosotros llevamos la denuncia y hay penalidades y hay multas para los que lo hacen, pero al final las personas terminan pagando una diferencia para poder cargar y no quedarse sin la posibilidad de cargar. Uh -huh. Lo bueno es que ahí tenemos muchas opciones para cargar eh, de manera virtual, digamos, a través de cajero automático, a través de las aplicaciones, a través de, de los home banking de, la, de las aplicaciones de los bancos y también de home banking de las computadoras, digamos, tenemos distintas opciones y nosotros queremos agregar muchas TAS, que es el lugar en donde uno acredita la carga uh -huh. una vez que la realiza virtualmente. y Estamos teniendo muchos problemas también con Nación para que nos habiliten estos lugares. Nosotros tenemos 400 máquinas esperando ser homologadas para poder acreditar la carga cuando uno la carga por algún otro medio que no sea el ir a pagarla en el lugar de, eh, de, de carga físico, digamos. Pero bueno, lamentablemente ha subido Ahora, un hay deterioro muy fuerte. Hay una con nación que, la que repercute en la gente, lamentablemente. Ese es el problema. El problema es que ni siquiera Pero, es con Mendoza, en este caso. Digamos. Acá hay un deterioro en la gestión. Digamos, ya uno, cuando asume un gobierno nuevo, tiene expectativas de que las cosas mejoren, de que vengan con un proyecto, un plan y, y acompañar, en el caso de que no sea del mismo color político... Pero acá ya estamos como pidiendo que no rompan lo que anda bien. Ni siquiera ya estamos con expectativa de que mejoren algunas cosas. Pero hay algunas que estaban funcionando bien y que están dejando de funcionar bien. El caso modelo sube. Sube era un sistema que incluso mucha, mucha, mucha parte de la población, de la ciudadanía, lo pedía. Eh, era un, es un buen sistema y está empezando a andar mal. Está empezando a fallar algo que andaba bien, digamos. O sea, está empezando a, a entorpecerse cuestiones que venían funcionando bien y hoy ya están dejando de, de funcionar. Uno de esos es SUBE. SUBE que venía con un muy buen funcionamiento y hoy está uh -huh. muy deteriorado. Y está deteriorado por decisiones políticas y eso es lo complejo. Y acá viene un, un tema que venimos hace mucho. Una de las situaciones, por ejemplo, el problema que tiene SUBE, es que el costo que tiene el Estado Nacional por cada tarjeta es el doble de lo que le cobra al ciudadano. Entonces uno dice, bueno, está bien... El Estado está subsidiando ah, subside, el 50%, asume un, costo, sí. asume un costo, pero en realidad el costo lo está sumando el usuario porque lo que está pasando es que no hay tarjetas. En vez de asumir, decir, bueno, no, mire, en vez de, de 80 pesos tiene que salir 200 pesos la tarjeta, es durísimo, pero bueno, la cuidamos a la tarjeta, puede durar 10 años un plástico un, cuando uno lo cuida. No, no, no afrontamos la, la realidad de que, el costo, de, que el, de que el plástico tiene un costo distinto, pero tampoco traemos la solución, o sea, no traemos las tarjetas. ¿Y por qué está tan atrasado el costo? Porque como está la tarifa del área metropolitana de Buenos Aires, sostenida por el gobierno nacional, súper atrasada. ¿Y qué opina sentido, de eso? Porque es que que también se arma un revuelo no allí en la zona metropolitana de Buenos Aires. Es que tenemos. Eso distorsiona para atrás y para adelante todo. Primero el costo de vida en el interior, Mendoza ha podido mantenerla a 35 pesos, pero hoy en Córdoba está en 55 pesos, en Rosario está en 55 pesos, no hay transbordo, no hay estos beneficios que nosotros hablamos, en San Juan, en San Luis... Digo, no es un, Por eso digo que, que no es una tirantez política partidaria, uh -huh. digamos. De, de, es una cuestión del interior del país que viene sufriendo estas malas políticas y que, como les digo, esa, esa tarifa atrasada atrasa el costo de la tarjeta, entonces no hay tarjetas. Pero quitarle el subsidio a, bueno, a la ciudad autónoma de Buenos Aires también genera problemas. Político, lo que pasa, lo que pasa es, que, es que no es la ciudad autónoma de Buenos Aires, es el área metropolitana uh -huh. de Buenos Aires. El problema es cuando nos enfocamos solo en la ciudad uh -huh. y nos olvidamos de todo el conurbano bonaerense que no está poniendo un peso hoy el gobierno de la provincia de Buenos Aires en el sistema de transporte, y Mendoza este año va a poner 18 mil millones de pesos. Es una barbaridad de plata. ¿Qué pasa? ¿En, en dónde nos centramos nosotros? En estos... Eh, digamos, más allá de que ahora hemos conocido datos terribles sobre la pobreza, sí. sobre la situación social, ninguno de nosotros necesitaba un informe del INDEC para darnos cuenta el deterioro económico y social que estamos viviendo. ¿no? Está bien, pero siempre es necesario tener esos números. Eso no los muestra y no los, los, números, muestra, no los sí. pone de manifiesto. Ahora, ¿qué puede hacer una provincia que no maneja la inflación, que no maneja el dólar, que no maneja la macroeconomía, que no maneja la emisión, que no maneja...? Y, pero algo deben poder hacer, porque bueno, si no, ¿para qué? esto se puede hacer. Que el transporte funcione, que, que sea uno de los más baratos del país... Ayer estuvimos visitando obras de Aizam por 20 mil millones de pesos. Esas son cuatro vidas olímpicas de las que dejamos en algún momento ahí enterradas. Sí, lo vi, lo vi. Lo, lo pelearon en Twitter y le dijeron que también había plata del Gobierno Nacional. Pero ahí. es que está bien, no, si nosotros uh -huh. no lo negamos, pero para que haya plata del Gobierno Nacional... Primero que son eh, convenios que se venían firmados de antes. Segundo que tienen que haber proyectos, se, se tienen que poder ejecutar, tienen que haber, digamos, eh, todo un mecanismo administrativo. Todos estos proyectos que nosotros estamos hoy viendo enterrados fueron realizados durante la pandemia, uh -huh. cuando nosotros decidimos no frenar en Aysam y en muchas empresas de servicios públicos, no solamente no frenar, sino que no detener la obra. Son decisiones que en ese momento fueron muy cuestionadas y que hoy nos están trayendo algunos uh -huh. réditos. Lo poco que puede hacer la provincia es que las personas que tienen un deterioro económico en, en todo el país, que en, incluido en Mendoza, puedan tener mejor acceso a los servicios. Mejor acceso a los servicios es continuar con obras de cloaca, de agua, que el transporte funcione y que sea accesible. Uh -huh. Bueno, en eso es... es en donde nosotros nos hemos centrado, eso es lo que viene de la mano con un orden fiscal, tener la posibilidad de hacerlo, porque hoy que la provincia pueda poner 18 mil millones de pesos en el sistema de transporte es un gran esfuerzo que no lo está haciendo ni la provincia de Buenos Aires, ni la ciudad de Buenos Aires, ni el gobierno, en, y sin poder emitir. O sea, eso es todo ahorro de un lado, en una, en, en una época en la que se han bajado muchos tributos en, de, de ingresos brutos y poder siguiendo, eh, seguir poniendo los fondos en donde podemos acompañar a todas las personas que están con un deterioro económico muy fuerte, por lo menos con la prestación de los servicios básicos. Agustina. Natalio, a lo mejor no te compete, pero te cambio de tema a ver si tenés alguna información al respecto. Se está hablando mucho del tema del gas. ¿Han tenido contacto algunas, con algunas empresas, considerando que sos el secretario de servicios públicos, no, en relación a la preocupación que pueda haber en el invierno por la falta de este insumo? Sí, como bien decías, es una es jurisdicción nacional la también cena, el gas. Claro. Eh, nosotros hemos venido siguiendo el tema porque lógicamente nos preocupa y ahí volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, el atraso que venimos teniendo hoy, eh, por lo menos hasta la semana pasada, de los 70 barcos que tenían que contratar para importar el gas, habían contratado tres, dicen que lo van a terminar solucionando, escuché a la vocera uh -huh. presidencial ayer diciendo que no iba a faltar el gas, pero lo que todavía no decimos es, nosotros en el 2019 teníamos... Eh, eh, autoabastecimiento en gas Dejamos de importar ¿Por qué hemos vuelto a importar tantos barcos de gas? ¿Qué pasó en el medio? Ya estamos hablando de importación de gas Cuando ya no la teníamos, habíamos superado eso Y encima... Estamos hablando de precios que obviamente por el, concepto, el contexto internacional, con la guerra de, de Rusia con Ucrania, están subiendo, se están elevando a niveles eh, estratosféricos los costos del gas. ¿Pero ustedes ya están recibiendo reclamos o algo por el estilo o no es necesariamente tu cartera la que los recepciona? No, no nosotros no tenemos cómo recepcionarlos, eso okay. se hace a través del Energas, pero de todas maneras todavía no tenemos conocimiento de cada faltante de gas. Perfecto. Estamos preocupados por lo que pueda pasar en invierno. Ojalá que lo que está diciendo hoy la vocera del presidente Llega, eh, sucede así, digamos. Bien, y volviendo al tema de, del transporte público, me quedaba pendiente esto. Ustedes tienen todavía otra revisión tarifaria este año, porque de hecho creo que por primera vez después de mucho tiempo se van a hacer dos revisiones en el mismo año, ¿no? ¿De transporte? Sí, de transporte no, no, público. tenemos la, la revisión anual, que va a ser en octubre y se va, y se va a aplicar la tarifa el año que viene. Uh -huh. Ah, eh... o sea, no, perdón, ¿no sí. va a haber otro aumento en la tarifa del colectivo este año? En principio año? no. Bueno, es una buena noticia... Eso, no, es yo eso. tenía entendido que iba a haber dos revisiones, uh -huh. o en realidad dos ajustes, uno el que ya se aplicó, que llevó la tarifa a 35 pesos no, y no. otro... Hubo un solo, un solo ajuste y una sola revisión. Lo que pasa es que se definió en dos tramos. Uh -huh. Ajá. O sea, el primer tramo es de 35 pesos y en sí. julio sube 5 pesos más. En julio. Pero no va a haber una nueva revisión. Okay. Esto es todo en, base a, lo que ya en se hizo. base a lo que ya se hizo. Perdón, claro, eh, ahí entiendo uh -huh. dónde iba. Sí, en julio tenemos una suba de 5 pesos más, para los servicios del área metropolitana y los servicios urbanos del, del resto de los, de los oasis y bueno y, y, y en esa proporción el resto de los servicios. Digamos. Perfecto. Eh, Natalio última dos consultas que le hago, tienen que ver con dos casos puntuales. El caso de los estudiantes de Maipú que vienen reclamando desde hace un tiempo, el directo de Maipú hacia la Universidad Nacional de Cuyo y se suman algunas zonas aledañas ahí, hemos recibido muchos mensajes. Se lo pregunto porque si no quedó mal, si no lo hago al bien. aire. Ahora estamos ahí en el Consejo deliberante de, de Maipú, una, en, en, en una de las resoluciones, nosotros le hemos propuesto al municipio, si ellos quieren, porque están muy interesados en ese servicio, acompañar desde el municipio el costo del servicio con mucho gusto. Nosotros hemos recibido a los estudiantes en su momento, la, la, la parte de planificación de la Secretaría de Servicios Públicos, de la Dirección de Transporte, les, les contó, les explicó y les mostró la cantidad de alternativas que hay para llegar a la Universidad Nacional de Cuyo de Maipú uh -huh. y la dificultad de poner un colectivo porque... Eh, Maipú es muy extenso, digamos, desde dónde hasta dónde, a qué hora, de hecho se, en, en todos los departamentos eso está sucediendo, digamos, hoy la red ha crecido un 30%, hoy tenemos, pasamos de 84 millones de kilómetros que estábamos haciendo a 104 millones de kilómetros que estamos haciendo ahora con el MendoTran. las opciones se han, se han, se han, se han vuelto, digamos, eh, mucho más atractivas. Pero, de todas maneras, existe la posibilidad de hacerlo en un convenio con el municipio, el municipio uh -huh. poniendo la diferencia que falta y con mucho gusto lo, lo implementamos. Ahora la... estamos haciendo el costo para que todos lo sepan y lo puedan implementar. Y de la zona esta, hace poquito se conocieron algunos vídeos sí. yo creo que todos sabíamos más o menos cómo viajan muchas Lo hemos veces. hablado, <risa> lo <risa> hemos <risa> hablado, Tano, ¿Han vos. podido avanzar algo en eso Sí, o no? claro, nosotros aumentamos frecuencia. A ver, eh, esto que veníamos hablando de volver a la normalidad, de volver con las clases del 100% de presencialidad, uh -huh. siempre requiere ir haciendo ajustes. Nosotros tenemos, eh, hemos tenido dos temas eh, específicos. Uno es con la Línea 300, la gente del Borbollón, del Pastal, en Las Heras, que uh -huh. no, no podía subirse al colectivo, que, que toman el que viene de la Valle. Es ese Se están mejorando las frecuencias y ahí vamos a ver la posibilidad de estirar algún recorrido dentro del Mendotrán para poder cubrir esa zona y que ese colectivo no cargue tanto en esa en esa zona, en esa en la parte de Las Heras, digamos, en el norte de Las Heras. Y con la zona este sí fue específico un recorrido que va a la Universidad Nacional de Cuyo que aumentamos las frecuencias, nos dicen y nos muestran que aún no alcanza. El lunes vamos a recibir a, a, la, a la gente de, de Rivadavia, eh, de San Martín y de Junín, que van a venir a charlar con nosotros, a mostrarnos. Nosotros ya estamos con inspectores para ver y en ese caso aumentaremos la frecuencia. Natalio, gracias. Le tomamos la palabra y estaremos en contacto permanente. Muy amable, muy gentil. M muchas gracias a ustedes. Eh,